Un cordial saludo a todos ustedes En esta ocasión la propuesta es Explicarles a ustedes eh, Algunos apartes De la construcción del documento que Se debe realizar eh, Es importante Volver a recalcar que este documento La base Es el formato, el estilo Y la IEEE Vamos a hacer un recorderis de la propuesta inicialmente eh, toda propuesta cuando se va a trabajar o ¿no? cuando se va a realizar un proyecto de investigación normalmente siempre se parte del problema y a partir del problema se llega a un producto o se construye un producto para la solución de un problema ese es como que normalmente la lógica eh, secuencial de todo tipo de investigación o de todo tipo de desarrollo siempre hay un problema y con base en el problema se planteaba una posible solución que finalmente se termina en un producto pero en el caso particular nuestro es diferente y en el caso nuestro es que nosotros ya sabemos la posible solución ya debemos de, o, o de antemano conocemos cuál va a ser el producto que vamos a construir y en este caso va a ser un, un aplicativo para un dispositivo móvil. Por tal motivo lo que necesitamos es ese, ese dispositivo esa, o esa aplicación eh, vamos a buscar un contexto donde permita darle solución a un problema. ¿sí? O en su defecto vamos a buscar un contexto donde ese aplicativo pueda mejorar un proceso, o sea que en ese caso se presenta o bien sea la solución de un problema o bien sea una oportunidad para mejorar un proceso, eso como a grandes rasgos es, eh, es la explicación del proceso que nosotros vamos a tener al interior del diplomado. Vamos a arrancar con los elementos con los elementos propios, eh, allá al interior del, del diplomado es que usted debe a partir de la construcción de, del dispositivo móvil pues debe de buscar el problema ¿sí? que le permita dar solución vamos a hacer como una reingeniería en este caso o, o que a partir de ese dispositivo mm, permita mejorar un proceso me parece que ese es el trabajo que, que actualmente se debe estar realizando o que ya se debió realizar a la, a la fecha y hora se debió haber realizado esa situación y que ya en este momento se tiene con claridad que el producto como tal va a resolver un problema o va a mejorar un proceso. Eso es como eh, en, en síntesis lo que nosotros debemos de estar en este momento terminando. Ahora, conociendo ya esa parte, es importante tener en cuenta o recordar que la construcción del paper tiene básicamente cuatro elementos fundamentales. La introducción, el desarrollo del tema, conclusiones y bibliografía. Eso es a grandes rasgos los, los cuatro apartes que tiene el documento. Si ustedes observan en cada uno de ellos, se debe de ir construyendo. Y la propuesta es que usted poco a poco lo vaya construyendo. No lo vaya a dejar todo para lo último porque la verdad es que no va a alcanzar a construirlo adecuadamente. Vamos a tratar de dar una explicación nuevamente y recoger algunos temas que ya vimos en, vimos en clase y de esta manera también avanzar en los, dos, en los dos temas siguientes que nos corresponden para la entrega mmm, del paper, del avance del paper que en este momento es para, eh, tengo entendido que es para el 21 o 23 de junio, algo así. Eh, vamos a mirar. El paper lo primero que debe tener es el título, pero el título mmm, nace del objetivo general. Este objetivo general, eh, una vez que lo construyamos, eh, le quitamos el verbo y e inmediatamente generaría el título. Posteriormente hacemos una decantación para que el título nos quede entre 12 a 15 palabras máximo. Ese sería como el trabajo que vamos a hacer con el título del documento o del paper. Eh, sigue la introducción. Esta, esta temática que hace la introducción, en la introducción vamos a describir como un hecho cumplido La forma secuencial en que se elaboró o se construyó la propuesta o el paper Entonces eso lo vamos a dejarlo para último, no nos vamos a desgastar en este momento Y cuando llegado el momento de, de construir la introducción, pues ya vamos a tener una mayor lucidez para poder eh, Hacer las consideraciones frente a la, al procedimiento o a las secuencias que hemos utilizado para la construcción del producto o del paper. Viene el desarrollo del tema. Me parece que este es un, el elemento prácticamente que es todo el cuerpo del paper, pero ese cuerpo del paper está subdividido en temas muy importantes. El primer tema es que yo tengo que hacer una descripción de la situación contextual del problema o de la oportunidad que voy a, a presentar. Debo de presentar los objetivos, bien sea los objetivos generales, el objetivo general y los objetivos específicos. Debo de, pre de presentar también la justificación y debo de presentar el marco referencial. Y por último, eh, la metodología que voy a utilizar eh, donde cuento cómo se va a desarrollar el producto, entonces es importante que, que en este caso, ojo, como ya este paper lo vamos a hacer a partir del hecho de que ya construimos el producto, entonces ya aquí en la metodología no vamos a contar cómo vamos a desarrollar el producto, sino cómo se desarrolló el producto, qué metodología técnica, en la, en la disciplina de la ingeniería se utilizó para poder construir el producto, cuáles fueron sus fases, cuáles fueron las técnicas que se utilizaron para hacer la documentación, para hacer las arquitecturas, todos los elementos básicos de un procedimiento en la construcción de un software, como en el caso de nosotros que vamos a utilizar, que vamos a hacer la construcción de una, aplica de una aplicación para un, dis un dispositivo móvil. Por último nos queda las conclusiones, que es, tenemos que indicar en las conclusiones si se cumplió cada uno de los objetivos específicos, y eh, aquí me parece que mmm, bastante interesante esta propuesta, eh, no, no vamos a ahondar en ella, sino hasta el momento que nos toque el tema. Y por último, el documento de la bibliografía, que son todas las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo en la propuesta, si utilizaron libros, de lógico que sí, que deben de utilizar el libro que les comenté. Básicamente, ese libro eh, debe ser un marco un marco bibliográfico y referencial para todo ingeniero. Sí, el libro de Presma. en Las revistas, los artículos, las páginas web y los sitios web. Bueno, si hay algún otro elemento ahí, pues es necesario incluirlo, vamos a, a, a focalizarnos en las fases, en las fases que debe tener el planteamiento de un problema, porque fundamentalmente es aquí donde, donde arranca todo el procedimiento para describir el planteamiento de un problema lo primero que debemos de, de realizar es eh, describir la situación actual, el contexto problemático o, o el contexto organizacional o el contexto social donde usted haya considerado va a aplicar el producto o el dispositivo móvil es necesario describirlo en términos generales si estoy hablando de una empresa entonces mmm, la empresa tal tal pero recuerden ustedes que para tener ese es para no tener ese inconveniente de legalidad es necesario utilizar o indicar que se va a, a utilizar mmm, como prueba piloto, la empresa tal, ¿sí? eh, algo así. Es importante indicar que, que para, para no tener problemas de derechos de autor, que usted va a utilizar eh, esta propuesta, que la va a aplicar como prueba piloto en un área laboral tal, si está hablando de la empresa, si está hablando de un área específica al interior de la empresa. Si está hablando de un contexto social, pues, e indicar el barrio o e indicar el sector, el sector industrial, social, que usted dónde va a aplicar, dónde va a aplicar el dispositivo? Es importante caracterizarlo y es necesario caracterizarlo de lo general a lo particular, poco a poco irlo describiendo. Cuando usted empieza a describir ese contexto, eh, aparece aparece un elemento. Aquí hay una Aquí hay, uno, un, aquí hay un error, por favor. Estoy hablando del contexto organizacional, que es lo primero que debe aparecer. Y lo segundo debe ser, ahora sí, empezar a describir la situación actual. Lo primero que uno describe son los síntomas, que es lo que normalmente siempre se observa. ¿sí? Eh, describir, si es una oportunidad, entonces empezar a describir el proceso. El proceso donde se va a aplicar el, el aplicativo. Entonces, cuál es el proceso, organizacional, el proceso informativo, eh, si va a ser por decir archivar, si va a ser proceso de venta. Bueno, tantos procesos que a nivel, a nivel laboral u organizacional se presentan y que pueden ser permeados por todo un sistema de información. Es necesario eh, describir esos síntomas, sí. Eh, Principalmente yo los puedo, yo puedo utilizar, recuerden ustedes que yo tengo unas herramientas técnicas, tengo el diagrama contextual de clases, tengo el diagrama contextual, ¿sí? tengo el, el, el diagrama de flujo de datos y en algún momento quiero de, de describir algún procedimiento de datos dentro del proceso. Viene posteriormente eh, la descripción de las causas, cuáles son los elementos que causan esos síntomas. Es aquí donde realmente se requiere de la experiencia, se requiere de la, de la sapiencia de la persona que en ese momento ha tomado el tema, ¿sí? y conocedora del contexto, ella podrá muy fácilmente identificar cuáles son las posibles causas que están generando esos síntomas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros eh, identificamos claramente las causas y los síntomas, podemos generalmente hacer un diagnóstico preciso, claro y conciso sobre la situación actual podemos indicar claramente qué es lo que está sucediendo en ese contexto a partir de ese diagnóstico entonces nosotros podemos hacer un pronóstico entonces es necesario hacer un pronóstico ¿qué es el pronóstico? es hacer una proyección de la situación ¿qué sucederá si esta situación no se le pone remedio? ¿qué, qué sucederá si... Eh, si no se si no se generan algunos correctivos para, para dicha situación, entonces en ese momento lo que estamos es magnificando el problema a corto, a mediano o a largo plazo, y por último, ahora viene el control. O sea, plantee usted cuáles son las posibles soluciones o las posibles soluciones que, que se pueden tener para contrarrestar o para disminuir las causas que están generando en ese momento esos síntomas del problema si es una oportunidad entonces cuáles pueden ser las posibles eh, las posibles situaciones que se pueden dar en este momento para aprovechar el dispositivo y poder ser eh, implementado en el proceso que usted ha considerado eh, se puede eh, insertar el, el dispositivo para mejorar un proceso eso serían eh, la primera fase la primera fase que yo debo desarrollar, me voy a devolver, por favor, me voy a devolver, para indicar que esa es la primera fase del desarrollo del tema, o sea, situación contextual del problema. Sí, miren, miren ustedes cómo yo empiezo a describir la situación contextual del problema. Ahora, avanzo. Cuando yo defino el control, la, la posible solución, entonces vienen los objetivos. ¿Sí? Eh, algunos algunos de ustedes eh, me han preguntado que si es necesario generar la formulación del problema eh, yo le he dicho yo lo he dejado se lo he dejado a cada uno de los estudiantes libre y la formulación del problema es sencillamente es plantear de en forma de pregunta sí ¿Cuál sería la posible solución? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de un dispositivo móvil, entonces yo sería ¿Cómo desarrollar o cómo construir un dispositivo móvil que permita disminuir eh, el, proceso, o la, o, o, o el proceso o el tiempo? Bueno, una serie de variables que en algún momento se pueden tener en cuenta y que son causantes de un problema ahí. Entonces, cuando yo me genero la formulación del problema, me está dando mucha lucidez para posteriormente generar el objetivo. Entonces, elementos a tener en cuenta en la construcción de un objetivo general. Que el objetivo en general siempre nace de la formulación del problema. Entonces, si ustedes lo quieren hacer, lo hacemos y yo les, yo les ayudo o les colaboro a, constru, a la construcción de la formulación del problema. El objetivo general debe comenzar siempre con verbo, ¿sí? porque va a ser una acción. Y ese verbo debe ser alcanzable, debe ser medible. Ojo, por favor, debe ser medible y alcanzable. El objetivo general debe dar respuesta al qué y al para qué. ¿Qué se va a hacer? ¿Para ¿sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Sí? ¿En sí qué, qué contexto se va a aplicar ese, ese dispositivo? Y de ahí nacen los objetivos específicos. Y los objetivos específicos en coherencia con ese objetivo general, pues vamos a buscar una metodología que me permita desarrollar ese objetivo general. ¿Qué metodología? Ese método, ojo, ese método que ustedes escojan, Debe normal, generalmente o normalmente siempre presenta unas fases, unas etapas. Pues la recomendación es que cada etapa del, del modelo o del método que usted vaya a utilizar para desarrollar el aplicativo se conviertan, eh, se conviertan en un objetivo específico. Posteriormente si sí, viene la justificación. Eh, la justificación... Eh, es un elemento muy importante en este caso porque da respuesta al por qué usted por qué hizo eso usted por qué plantea eso una de las preguntas que normalmente siempre a toda persona que está sustentando un proyecto de grado siempre le preguntan usted por qué plantea eso entonces eh, el por qué da respuesta al por qué se recomienda que para dar respuesta al por qué en una justificación en este caso eh, no utilizar adverbios de cantidad Sí, como mucho, poco De pronto mucho Para algunas personas es, es demasiadamente Una gran cantidad Como para muchos puede ser muy poco eh, Modos, eh, alverbios de modo Y alverbios de tiempo Se recomienda no utilizar esos alverbios Y sencillamente se recomienda La utilización de datos cuantificables O cifras reales Entonces si yo voy a hacer un pronóstico De las cifras reales Por favor, entonces irme al DANE Irme a, a cifras que realmente tengan un soporte bibliográfico y que se indique claramente eh, esas cifras eh, en la justificación. Y por último, esas cifras deben de generar un impacto cuantitativo. Entonces, a cuántas personas o a cuántos objetos o en el campo laboral. Sí? Es, es importante eh, indicar el número, el número de elementos a los cuales se va a generar el impacto. Entonces, eh, puede ser un impacto cuantitativo en número de personas, puede ser un impacto cuantitativo en horas, en tiempo. Eh, puede ser eh, Además de eso, este impacto debe ser un impacto social y un impacto ambiental. De qué manera aportamos al mejoramiento del problema ambiental que en este momento eh, nos atañe. Y por último, eh, estamos hablando... Eh, Estaríamos hablando del marco referencial que me parece que no recuerdo si ese tema va dentro del 20 va dentro del 23. El marco referencial es todo todos los referentes que yo voy a utilizar para poder construir el producto y poder construir el paper. Entonces, inicialmente está el marco teórico, que es la descripción de todos los referentes bibliográficos, bases para el desarrollo de la propuesta. Entonces, en este caso, si yo necesito bases de datos. Eh, cuál, qué base de datos voy a utilizar, qué motor de base de datos voy a utilizar si yo voy a utilizar el desarrollo, si qué desarrollo voy a utilizar entonces toda esa bibliografía por favor es necesaria colocarla ahí si voy a hacer desarrollo en PHP, si voy a, si voy a utilizar el framework de por ejemplo .NET o voy a utilizar eh, eh, no sé, el ambiente eh, SQL Server, bueno tantas cosas entonces todos esos elementos por favor son necesarios Y los colocando ahí y indicar eh, cuáles son los referentes bibliográficos de acuerdo a los ejemplos que en el momen en ese momento eh, el, el documento nos muestra entonces eh, por eso les coloqué a ustedes el, la plantilla y la plantilla nos indica cómo yo debo hacer referencias teóricas referencias bibliográficas en el marco teórico Viene posteriormente el marco conceptual, que es la descripción de los términos técnicos, siglas, entre otros. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, que bueno, Estoy hablando de PHP, ¿qué significa PHP? ¿Sí? Si estoy, por ejemplo, hablando de, de RQ1 o RQ2, pues esos serían los requerimientos funcionales. Entonces, ¿qué significa eso? Y ¿por qué estoy utilizando esas siglas? Eh, marco contextual, la caracterización de todos los elementos relevantes del contexto problemático. Aquí sí hago muy específicamente ¿sí? la caracterización de todos los elementos que participan en el contexto problemático. Y por último, el marco legal, la legislación nacional que tenga que ver con el producto que en este momento estoy construyendo. Eso sería todo lo que es el marco referencial. Ahora, de ahí viene... Eh de ahí se termina la presentación, pero viene lo más lo más complejo que es la parte metodológica, que es la parte técnica, el desarrollo técnico de la propuesta, y que eso lo vamos a dejar en un próximo video. Espero que con esta pequeña explicación se tenga una mayor claridad sobre lo que vamos a hacer, eh, vamos a desarrollar. Y la propuesta es empezar. Empecemos a escribir y, y para eso estamos. No pretenda que desde un instante ya las cuales va a quedar. Empiece a escribir que se lo aseguro que poco a poco vamos construyendo. Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima.